Soy Yasmín Olivero Segura y vivo en el corregimiento del Valle Municipio de Vallasolano, departamento del Chocó. Bueno, la siembra de coco la empecé, digamos que de niña, porque mi abuela materna tenía una finca eh, y eso nos la dejó a nosotros, pues ella desde pequeños nos iba llevando a la finca y nos enseñaba a cultivar el coco. Eh, luego eso es algo como ancestral que nosotros llevamos dentro de nosotros. Eso es un manjar, para nosotros el el producto del coco es algo que es rico en su sabor, es dulce, es, es aceitoso, es un producto que es de muy buena calidad. Mi producto lo pueden conseguir en, el, en mi residencia que es vía La Playa El Almejal en Facebook, aceite de coco yasmín y en el número 314-794-7552 por WhatsApp. Sí.